¿Qué tal amigos del día? Continuamos en este sector de la calle Marcas Quintana y Séptima, justamente donde hace minutos reportábamos para ustedes acerca del malestar que tienen los comerciantes de la bahía la Merced, justamente la que está atrás de nosotros. Y es que precisamente ellos nos han contado que en este lugar no ven la seguridad ni la presencia policial. Tampoco ven agentes de tránsito municipal. No hay ninguna entidad que los ayude en el tema de seguridad y ellos puedan tener mayores ingresos económicos con la presencia, pues, de compradores. Y precisamente para eso vamos a recorrer esta calle y vamos a avanzar hasta la zona comercial, que está ubicada un poco más adelante y donde generalmente pues eh, hay también afluencia de ciudadanos. Vamos a avanzar un poco y vamos a ver si es que allá hay o no la presencia también de agentes de tránsitos o de miembros de la Policía Nacional. También conversar un poco con ellos a ver cuál es el trabajo que realizan y por qué una cuadra más abajo no hay la seguridad que se está solicitando. Este es uno de los lugares también que atrae a bastantes ciudadanos pues recordemos que en este lugar están las comerciales, también está el mercado número 2 y también está la bahía que se conoce como los manabas o el lugar donde venden los zapatos acá en el cantón Quevedo. Bueno, allá está justamente la bahía La Merced, donde aseguran pues que nunca ven a un miembro de la Policía Nacional ni tampoco ven a agentes municipales. Y acá tenemos pues la zona comercial, pues donde sí hay presencia de agentes de control municipal. A, hasta ahorita, pues observamos a dos, a tres agentes en este lugar y un poco más adelante también hay más agentes. Entonces vamos a avanzar para conversar cuál es el trabajo que ellos están realizando en este sitio. E incluso vemos a un agente que está sirviendo de parqueador de vehículos, porque está haciéndole seña a los taxistas que vienen a este lugar, cómo estacionarse y hasta dónde ocupar. Vamos a dialogar también con los agentes. Hola, ¿qué tal agentes? ¿Cómo van? ¿Cuál es el trabajo que están realizando acá? Eh, descongestionando el tráfico para y desviando los los comerciantes para que no, no ingresen acá y haya libre circulación de vehículos. ¿Cuántos agentes hay en este lugar? En este momento nos encontramos alrededor de unos 10 más o menos. ¿Solamente en esta calle? Eh, no, en el repartidos en el sector. ¿En este sector? O sea... En esta calle de aquí y un poco más adelante hay 10 agentes. En cada, en cada esquina, para ser específicos. Le comento que los comerciantes que están en la otra cuadra, en la Bahía la Merced, aseguran que nunca ven agentes municipales ni a miembros de la Policía Nacional. ¿Cómo son los trabajos que realizan ustedes? Ese tema es complicado por lo que hay mucha delincuencia, el tema de los robos, y ni la policía ¿Qué? mismo nos da apoyo y nosotros no tenemos armas ni no, estamos, no nos dotan de armamento para hacer ese trabajo. Entonces, ¿no están autorizados a llegar hasta ese lugar? Eh, no, no los autorizan, sí, por el momento. Bueno, ahí pues el agente de tránsito. Antolín dice, Antolín Castro nos ha informado un poco sobre que ellos no están autorizados a avanzar, ahí dilucidamos, gracias don Castro, ahí dilucidamos el tema, entonces pues ellos no están autorizados a avanzar hasta la bahía que está un poco más adelante por el tema de inseguridad nos ha mencionado don Castro, sin embargo en esta calle específicamente aquí donde estamos recorriendo hay 10 agentes de control municipal ayudando pues a controlar el tránsito vehicular. La función de ellos, nos ha mencionado, es hacer que la ciudadanía se estacione correctamente para que no haya el doble carril y evitar pues, que haya el congestionamiento que generalmente había en este sector. Ya nos ha dejado claro Don Castro, ellos no están autorizados a avanzar una cuadra más abajo donde está ubicado precisamente la Bahía La Merced, la nueva Bahía La Merced hasta allá no están autorizados a avanzar, pues ha dicho claramente para al día que no están autorizados por el tema de la inseguridad. También ha hecho referencia que ni la misma Policía Nacional los acompaña hasta este lugar. Es por eso que ellos no llegan a ese punto y se quedan una cuadrante donde pues podemos observar allí en cámaras que hay más agentes de tránsito municipal, agentes de control realizando el trabajo que es controlar el tráfico, pues ustedes pueden observar ahí en las tomas. Atrás de este lugar también donde estamos, eh, está también ubicado la Bahía de la Comida... ...donde fueron también trasladados varios comerciantes. Acá vemos a más agentes. Justamente vamos vamos a tratar de conversar con ellos, vamos a tratar a ver cuál es... El... Hola amigo, ¿qué tal? Cuéntanos un poco sobre el trabajo que realizan eh, Verdaderamente estamos haciendo el tema, ayudando en el tema de tránsito... El comercio, por eso te puede ver los espacios libres hoy en día, ¿no? las personas que hagan doble columna, estamos diciéndoles que avancen porque está prohibido hacer doble columna. Le consulté a uno de sus compañeros por qué no avanzan a la calle de atrás y hacia el sector de la bahía La Merced, que está ubicada a una cuadra de acá. Pero me refería que no están autorizados a avanzar hasta ese lugar por el tema de inseguridad. ¿Qué me puede mencionar usted al respecto? Eh, verdaderamente, sí, en cuestión la policía a veces da su ronda, pero... Todas las personas se quejan en cuestiones de la seguridad por esa área. Por la parte de atrás. ¿Ustedes no van a.? Verdaderamente nosotros no. Nosotros, la área asignada, somos estas áreas de aquí. En cuestiones a veces que no hacen un llamado, nos acercamos allá nosotros a hacer el llamado de atención. Okay, gracias, agente. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Insuaste. Gracias, don Eduardo. Muy amable. Bueno, allí hemos tenido ya dos versiones de los agentes de control. Vamos a hacer un, un cuidado. Vamos a hacer un recorrido en la parte de acá atrás para pues explicarles dónde es específicamente que se está solicitando la presencia de los agentes de control y también de la Policía Nacional, pero ya hemos escuchado en este momento que no están autorizados a avanzar hasta la calle Marcos Quintana por el tema de la inseguridad. Han sido muy claros, los dos agentes han coincidido que no están autorizados a avanzar hasta la calle de acá atrás ...por el tema de la inseguridad... ...y es precisamente que acá... ...fueron colocados también... ...los comerciantes que tienen su negocio... ...de comida, la bahía de la comida... ...fue trasladada hasta este punto... ...al igual que la nueva bahía... ...la Merced, vamos a avanzar también para ver... ...si podemos dialogar un poquito con... ...los comerciantes... ...también para conocer pues... ...cuál es su postura... Bueno, ...acá vemos a un amigo pero él es... Eh, ...parqueadero... ...vamos a ver si acá también... Pues, ¿han visto la presencia de la policía o cómo están con el tema de la seguridad? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? ¿Cómo está con el tema de la seguridad acá? ¿Qué le podemos decir? Inseguridad y en todas partes. ¿Y aquí, pues, ven la presencia de la policía o de agentes municipales? No. ¿Nunca vienen aquí? No, la policía pasa, hace operativos, pasa cada rato por aquí, la policía. ¿Los agentes de control municipal? No, a ellos no los vemos por aquí. Bueno, el llamado entonces para que envíen seguridad, porque en estos días también la ciudadanía sale a hacer sus compras y vienen aprovechando de que acá la comida es muy rica y económica. Ah, bueno, eso sí. eso de Por eso nos caracterizamos nosotros los agachaditos. Entonces, un llamado sí que nos den, que nos ayuden en esa forma, que nos ayuden, que vengan los agentes municipales, la policía que nos esté resguardando, porque sí tenemos afluencia de gente, más que todo sábado y domingo. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Rosalía Cedeño. Gracias, doña. Ros la Rosalía es la Rosalía. <risa> Gracias, Rosalía. Bueno, con nosotros y los seguidores de Día y los Radio Escucha también de la 104.3, los dejamos, pues llegamos hasta este punto para mostrarles que a la redonda. Eh, no hay la seguridad que se requiere y en el sitio donde sí hay más de 10 agentes de control municipal realizando el trabajo, pues solamente están autorizados llegar a ese punto para hacer el trabajo de control y hacer que los ciudadanos no se estacionen en doble columna para que no formen caos vehicular. Esa ha sido la información para ustedes en torno al tema de la inseguridad que se vive acá en Quevedo justamente previo a las festividades ya de Navidad y fin de año, donde la ciudadanía sale en gran cantidad a comprar, a realizar sus compras y también alimentarse como en este lugar. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad.